Me llamo Jairi Jamli, estoy arquitecto editor de vídeo también. Eh, antes yo trabajo como arquitecto, con la ocupación del espacio público, un arquitecto a Valencia, un proyecto a Valencia en Túnez también. y Después de la revolución me fui aquí por hacer el arte, porque en Túnez es más, más cerca y no tengo una vida de artista. ¿vale? Eh, he empezado a hacer la vídeo a 2013 con un artista aquí en España que se llama María Ruido. Es mi primer documental aquí, que se llama Dream is Over. Mi proyecto en permanencia es una documental. Es una documental con la arquitectura del cine, como una ficción de arquitectura del cine. El proyecto es como un grande paseo de diferentes instalaciones de, de estudiantes, de jóvenes del barrio, de la gente, de las asociaciones, del ayuntamiento de todos. Vale. El proyecto es como una caminata, grande caminata, eh, de tres temas diferentes. La primera tema es la historia de la Virgen de la luz. Es como, lo concibo como una, el corazón espiritual del barrio. ¿Vale? La segunda es la evolución del barrio con la arquitectura y el arte. artistas que vienen por hacer las la intervenciones aquí, arquitectos, el plano urbano, es como un otro tipo de arte, como tener una comparación con la arquitectura, la evolución del barrio con la arquitectura y la evolución del barrio con, con el arte. La tercera es como una comparación de cuenca turística y el barrio San Antonio. Por ejemplo, la fiesta de San Mateo, ...que mucha gente que viene... ...que una fiesta muy grande... ...pero el barrio nada... ...vale... Y al final hacer una... ...por este tema... ...hacer una... ...plano... ...turística... ...porque la gente se interesa al barrio también... ...está en una... ...unas instalaciones de artistas... ...es otra cosa... ...y que la gente pasa por aquí. Por el, ...la primera ante, intervención es aquí... ...es la aventura de escalera... ...vale... ...estas tres diferente tres puertas diferentes del barrio vale la primera es como una gran escalera la segunda es la pequeña de la entrada por el barrio y la tercera es como una plaza también por entrar y subir al, al barrio vale eh, al final es una grande documental que muestra el proceso del proyecto vale eh, el problema la solución el proyecto también o se hablar con la gente ha empezado a hablar con la gente eh, ...su problema... ...tener otras indicaciones también... ...con jóvenes, gente mayor... niños también... y eh, empezar a hacer un proyecto poco a poco... ...porque el ayuntamiento... ...y las asociaciones trabajan mucho... ...por este barrio... Esta barrio, como, la gente de Cuenca... ...tiene una imagen normal de esto... ...como una, una gueto... ...como una palabra, no lo sé... Es ...una gueto... ...y eh, la gente no se interesa nada a esto... Es el objetivo de, de mi proyecto, ¿vale? Es una historia de un niño que quiere una imagen bien del barrio, ¿vale? Que fuera al calle por jugar, pero no tienen una plaza por jugar, ¿vale? Eh, mi proyecto es como una eh, conexión con ellos, que piensa hacer una fiesta, yo la hacer en este documental con gente que hace la percusión, gente que hace el arte, el estudiante de Bellas Artes, el estudiante de Politécnica también, periodismo también, y hacer una colaboración de todos, porque esto no es mi proyecto personal, es el proyecto de todos. El proyecto se llama Dream City, San Antonio. Es un sitio que, que niños o jóvenes pensarán esto. Un barrio mejor, un color mejor que el color del barrio. ¿vale? Como una metáfora, como una cosa que... Por ejemplo, el pintura de la escalera. Que La gente pasa ahora por hacer fotos. Esta. es una cosa buena por el barrio porque sabes que este barrio tienes artistas, movimiento de artistas también de jóvenes que quieres hablar de esto, una identificación por ellos, ¿vale? Eh, Dream City, porque Dream City, porque es una grande colaboración. El, gente los, el estudiante de bellas artes no tienes la oportunidad por hacer una instalación si sí, es que he terminado su carrera pero no tengo el permiso o no tienen el permiso por hacer una exposición, pero el calle es una solución. Si tengo el permiso por hacer un proyecto es mejor porque la gente sabe que el arte es por todos, no una parte por élite o por una... porque la gente rico o una élite, es por todos. Y yo mi trabajo es en el calle Me gusta mucho eh, Cuenca en general, sí, es como muy calma, que por trabajar mucho, pero que me tienes mal que esta puente con el barrio de Cuenca como una frontera, porque la gente, hablo de Cuenca, no hablo del barrio, pero el barrio se partido de, de Cuenca, es que me, que me hace un poquito mal. Pero me gusta, me gusta Cuenca, me gusta la gente, la gente es muy simpático, amable, que quiere hacer una cosa que necesita una iniciación una oportunidad para hacer esto. Me gusta Cuenca, sí. Es como